Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia Desarrollando sociedades sostenibles a través de la educación superior que está siendo desarrollada por la oficina para América Latina de Globetics.net junto a la Universidad Austral y a la Universidad Abierta Interamericana y a la Universidad Nacional de Río Negro que todas juntas llevan adelante el doctorado en educación superior universitaria. Es un placer que nos puedan acompañar en el día de hoy para dar inicio a esta conferencia, vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo del doctor Julio Durán, quien es el secretario académico de la Universidad Austral de Argentina. Adelante Julio, por favor. Buenos días, un saludo cordial a todos los participantes en esta conferencia. Un agradecimiento especial también a María Eugenia por haber impulsado esta iniciativa desde la Oficina Regional para América Latina de Globetics, eh, como secretario académico de la Universidad Austral eh, y como director también del doctorado en Educación Superior Universitaria que recién mencionaba eh, María Eugenia. Es una alegría poder compartir con ustedes esta actividad que consideramos sumamente eh, relevante y pertinente. Eh, por un lado, al doctorado, que específicamente tiene este, esta, este enfoque justamente sobre la educación superior universitaria, eh, que además, en mi caso personal, ha sido eh, el tema digamos, al que me he dedicado, se puede decir, a lo largo de mi vida académica, eh, eh, dedicada justamente a la vida universitaria, por decirlo de alguna manera, cuando eh, empecé a trabajar en la Universidad Austral, ya van a ser así 30 años. Así que eh, eh, siempre hem, hemos tenido en la agenda, por decir de alguna manera, esta reflexión sobre la contribución de las universidades a la sociedad, y en eso he tenido la suerte también de estar inspirado por quien hoy va a ser nuestro conferenciante de apertura, eh, Carlos Fujadas, a quien agradezco que me haya eh, involucrado en este proyecto de hablar, reflexionar y contribuir al desarrollo de la misión de las instituciones de educación superior, de las universidades, como son conocidas en general aunque sabemos también que hay una cierta diversidad en ese concepto, eh, pero eh, Realmente la, la idea de la universidad, como muchas se decía, es la que muchas veces eh, nos inspira y nos eh, lleva a la reflexión. Así que les doy la, la más cordial bienvenida, eh, tendremos un, una, una agenda eh, apretada, como habrán podido observar, hemos tenido una buena cantidad de contribuciones. Estamos muy contentos por la participación también de personas de varios países de nuestra región en lo que se concreta esta alianza entre la Universidad Australia y globetics que tenemos un convenio de cooperación y que esperamos eh, desarrollar eh, e impulsar también con nuestras otras universidades socias en este doctorado, en la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad Nacional de Río Negro, eh, que eh, juntamente eh, promovemos esta actividad. Así que muchas gracias, eh, Eugenia, por esta invitación. Muchas gracias por sus cálidas y alentadoras palabras, Julio. Ahora eh, vamos a introducir al orado, a uno de los oradores centrales en la conferencia. Él es el doctor Carlos Dos Pujada, es profesor de posgrado de ética y responsabilidad social eh, de la Universidad Austral y la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, y quien nos va a hablar del tema La Responsabilidad Social Educativa para el Desarrollo de Sociedades Sostenibles. Muy bienvenido, Carlos. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Un gran gusto disponer de esta oportunidad para compartir... Eh, reflexiones sobre el aporte de la universidad, algo que, que nos apasiona y nos, y nos lleva a la vida ¿no? desde hace muchos años. Eh, quería comenzar eh, felicitando a, a, a basics por el liderazgo que está asumiendo mundialmente en la ética para las universidades. Un tema clave para nuestro mundo y para nuestro mundo de la educación superior. Y también le, le agradezco a Globesit el, el lugar que nos está dando a América Latina. ¿no? Muy bien, bueno, voy a compartir pantalla a ver si, si aparece, no, no aparece. Entonces le pido a, a Verónica si puede compartir la, el PowerPoint, que seguramente lo va a hacer muy bien. Eh... Ahí viene, y ahora estamos ya con con esta con esta pantalla, y bueno, nos irá eh, Verónica pasando, pero eh, dejemos el, la, el primero. Entonces, me voy a concentrar en, en dos cuestiones, que son como dos preguntas que podemos avanzar ahora sí. El, la primera pregunta es, ¿cómo pueden las instituciones educativas de cualquier nivel contribuir de modo operativo al desarrollo, desarrollo sostenible de la sociedad y del mundo? Lo que hay detrás de esta pregunta que me parece, me parece pertinente para todas las instituciones educativas, es que están, se, se percibe en todo el mundo que hay un, muchísimas actividades de extensión que hacen las instituciones educativas, eh, son actividades solidarias, actividades eh, para cuidar el medio ambiente, para ayudar a las poblaciones vulnerables pero en la inmensa mayoría de los casos se trata de acciones aisladas, donde se demuestra un, un cierto compromiso eh, social, pero donde se advierte que no se llega a involucrar la institución como tal en esa gestión, en una gestión sostenible. Bueno, ese es el, el primer punto. Y el segundo es algo más conceptual, lo, eh, si En eh, segundo lugar, me pregunto si el concepto de desarrollo sostenible que promueve las Naciones Unidas permite que cada institución lo complemente con sus valores institucionales. Bueno, es un tema que lo vamos a ver en la segunda parte. Avanzamos entonces con este primer punto. ¿Cómo contribuir de modo operativo al desarrollo sostenible? De modo operativo quiere decir que toda la institución contribuya con su gestión, no solo con las teorías que da en el aula, sino con su gestión al desarrollo sostenible del mundo. Hace 20 años descubrí con entusiasmo que las Naciones Unidas promovían el desarrollo sostenible y que con eso dejábamos de lado ya esa idea de... Eh, que promovió el liberalismo económico, de que es suficiente con pro, maximizar eh, las utilidades para los accionistas y que con eso el mundo se iba a desarrollar eh, de modo eh, sostenible. Bueno, eso ya se vio que no, no era posible. Aparece este nuevo concepto, nuevo paradigma, mucho más alentador Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Social, Cuidando el Medio Ambiente. Estos tres componentes con los que eh, tenemos que trabajar para que nuestro mundo sea sostenible. Entonces, eh, tuve la oportunidad de hacer planes de responsabilidad social empresaria, pues porque las empresas fueron las primeras que respondieron ante esta, este desafío del Desarrollo Sostenible y eh, incluso pude hacer planes de responsabilidad social para empresas mineras, que son de las más conflictivas en estos puntos. Eh, pero pronto me pregunté, bueno, y aparte de las empresas, las demás organizaciones, con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no tienen que ser socialmente responsables? ¿No tienen que contribuir desde su misión propia al desarrollo sostenible del mundo? un club de deportivo, un, una banda de rock, una ONG, una iglesia, no tienen que, una, una institución educativa, no tienen que contribuir desde su misión. Entonces empecé a adaptar la responsabilidad social empresaria a las instituciones educativas y los resultados fueron muy positivos. Tanto que me, me, me entusiasmé, armé un blog, Empecé a dar clases sobre esto en la Universidad Austral, en, una, en un posgrado. ¿Y cuál es mi conclusión? Que si una institución educativa hace su plan de responsabilidad social y asume en su misión contribuir al desarrollo sostenible, se puede transformar en el actor principal del desarrollo sostenible de su comunidad local. La escuela es el actor del desarrollo sostenible del barrio. Si hablamos de una universidad, cambia la escala y por lo tanto la influencia. Pero estamos hablando de que cualquier, bueno, es lo que pienso yo ¿no? y mi experiencia, que cualquier institución educativa, aún un jardín de infantes, un, una institución pequeñita, puede ayudar y ayuda de hecho en el barrio, en sus manzanas, al desarrollo local. Fue, es interesante, y sigo con esta diapositiva, que la, la, la UNESCO recibió de las Naciones Unidas el mandato de difundir la educación para el desarrollo sostenible, porque entendieron con buen criterio que había que empezar por educar a los más chicos para que esta nueva cultura del desarrollo sostenible llegue a impregnar a todo, a todo el planeta. ¿no? Entonces, la UNESCO le dio un marco global a la responsabilidad social educativa con la educación para el desarrollo sostenible, tratando de que todos los, los valores y criterios del desarrollo sostenible estén presentes en la educación. Entonces, y, eh, si re, recordarán muchos que en 2005 Lanzó la UNESCO la, la década de la educación para el desarrollo sostenible. Y en 2014 definió cinco áreas de acción prioritaria, que les muestro en la siguiente diapositiva. Cinco áreas de acción prioritaria para, para los que estamos embarcados en la educación para el desarrollo sostenible sean escuelas o sean universidades o del nivel que hablemos. Yo me voy a concentrar, dejo la diapositiva con las cinco prioridades que son muy importantes, pero me voy a concentrar sobre todo en la dos y un poquito en la 3. La 2 lo que dice, con otras palabras, es que cada institución educativa tiene que hacer un plan institucional de su gestión si quiere ser una institución que aporte al desarrollo sostenible, no solo teóricamente, sino con su propia gestión. El, voy a seguir, lo, eh, vieron ahí en el ángulo derecho puesto un, la tapa de el, uno de los últimos documentos de la UNESCO que es una hoja de ruta para la educación, para el desarrollo sostenible. Este es un documento de 2020, pero vienen repitiendo, ya llevan eh, desde el 2014, ocho años. La UNESCO viene repitiendo estas cinco prioridades cada vez con más fuerza desde hace ocho años. Y voy a leerles algún párrafo de este último documento. Dice... Para explicar qué es esta prioridad 2, consiste en que las instituciones educativas se transformen para ser un ejemplo vivo del ejercicio de la sostenibilidad. La escuela debe convertirse en un laboratorio en el que se ensayen los criterios que se pretende que aprendan los alumnos. Me parece bien interesante esto, la escuela o la institución que sea un laboratorio donde aplican lo que investigan o lo que enseñan. Justamente en estos días estoy haciendo una investigación sobre cómo abordan la sostenibilidad las mejores universidades del mundo. Y tomé 27 universidades de los rankings del, eh, que señalan las, las mejores universidades del mundo. Y ya en varias empieza a aparecer esta idea. El campus de la universidad tiene que ser un laboratorio para experimentar las investigaciones y las, y la, y las enseñanzas que transmitimos. Sigue el documento de, de la UNESCO, dice, los alumnos se dan cuenta rápidamente cuando hay discrepancias entre lo que se enseña y lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, si estudian sobre la conservación de la energía, pero la escuela no implementa medidas para conservarla, los alumnos se dan cuenta obvio. Entonces, el desafío que plantea esta prioridad 2 es el enfoque institucional integral de la educación para el desarrollo sostenible exige entornos en los que los educandos aprendan lo que viven y vivan lo que aprenden. Muy bien, bueno, esto me... Vino a, reforzar, vino a reforzar lo que yo venía haciendo desde unos años antes, que era facilitar una guía en seis pasos para que cualquier institución, aún la más sencilla y pequeña, o la más grande, puedan tener un plan de responsabilidad social o de desarrollo sostenible. ¿Por qué esto es importante? Porque todos tenemos la experiencia, especialmente en América Latina, de cómo los problemas diarios superan y desbordan a las escuelas y también a las universidades, hay que reconocer. Los problemas diarios, incluso agudizados, por ejemplo, durante la pandemia, o en las regiones donde, donde hay mucha pobreza, que son muchas en América Latina, cómo los problemas diarios desbordan a, la, a las escuelas, a las instituciones. Entonces, plantearles que además contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades locales y del planeta parece pedir demasiado. Bueno, yo creo que esto es una realidad y que hay que afrontarla para que no sigamos hablando de teorías que después no se, no se eh, concretan en acciones efectivas. ¿no? Entonces, mi experiencia de más de 10 años en la docencia de directivos es que toda institución puede hacer su plan. Yo eh, les cuento algunas anécdotas de cómo si, uno se, si una institución incorpora en su misión y visión la responsabilidad social y hace y analiza sus stakeholders, o sea, sus públicos interesados, internos y externos, va a encontrar muchas posibilidades de colaboración para el bien común de su comunidad. Es un cambio de visión, es la institución que salga de la burbuja, que entre en relación con los vecinos, con la, la comunidad local, con las otras escuelas, con la policía, los sindicatos, con las ONG, con los medios de comunicación, que salga la escuela de la burbuja, y no digamos si se trata de una universidad. Entonces, cuando se hace esa tarea, se descubren posibilidades de mutua colaboración. Les cuento eh, lo más rápido que pueda, Hay un par de anécdotas para que vean qué es lo que, de qué hablamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, puedo mostrar que les he, eh, he pedido a, en las clases que doy a directivos de instituciones educativas, la siguiente Verónica, que eh, hablen con, sus, con todos sus públicos internos y externos. Ese es un esquema que, que les puede servir para ver la, quiénes son los públicos internos y los públicos externos. Bueno, le pedí a los directivos que cursaban una maestría que hablen con su eh, personal no docente. A la semana siguiente vino un director de una escuela grande que me dijo, hablé con los 26 eh, no docentes y qué descubrí que ninguno de ellos había terminado la escuela y que todos querían terminar la escuela. La conclusión de este director fue además de seguir yendo a, un, a una población vulnerable en el verano, a más de mil kilómetros de, de su ciudad, voy a tratar de que estos 26 personas, la siguiente diapositiva, Vera, que estas 26 personas puedan terminar la escuela, porque se van a pasar la vida en una escuela trabajando y nadie les había preguntado, si querían terminar el, la escuela. ¿Qué hace, qué sucede cuando la institución se interesa así por, sus, por su gente? Bueno, la gente se motiva y además trabaja mejor y además está feliz y, y además uno contribuye a quienes tiene, empezando por los que tienen más cerca. En la siguiente cuento otra anécdota en una escuela rural de alternancia, el director habló con la cocinera porque era la única no docente, porque en esas escuelas eh, los chicos, los alumnos hacen muchos trabajos, por ejemplo, ayudantes de cocina. Entonces le preguntó el director qué tal, y la, la mujer dijo, eh, muy bien, estoy bien aquí, sí, eh, este, converso mucho con los chicos que vienen a hacer de ayudantes de cocina y entonces me cuentan sus dramas y yo le, les trato de ayudar como, si, como madre pero a veces no sé qué decirles y entonces lloro con ellos siempre cuento esta negra porque me parece muy este, ilustrativa y siempre me pasa lo mismo que es que se me hace un nudo en la garganta eh, pero lo conseguimos superar generalmente bueno entonces, eh, ¿qué dijo el director de esta escuela rural? A esta mujer la incorporó al, a la reunión de profesores. ¿Por qué? Porque conocía a los alumnos mejor que los profesores. Bueno, es un ejemplo de lo que pasa cuando eh, nos interesamos por los públicos eh, internos o estados. La siguiente es eh, diapositiva. Les dejo un, la dirección de un blog donde en, el primer, en la primera entrada he puesto un artículo donde explico cómo hacer un plan de responsabilidad social en seis pasos. Muy sencillo. Después tenía, y pasamos al, a la siguiente diapositiva, eh, una encuesta que hice a los directivos que habían pasado a lo largo de los últimos 10 años por el seminario que doy sobre responsabilidad social. Eh, rápidamente, la, las conclusiones son muy positivas. Bueno, la primera no tanto, porque dice que ninguna autoridad provincial o, o nacional de educación había, se había acercado a la institución educativa con referencia a la educación para el desarrollo. Desarrollo Sostenible. Eh, así que solo lo habían recibido en el seminario este que les dimos. En la siguiente, eh, pregunta era eh, cómo los eh, objetivos de desarrollo sostenible se trataron en la institución. Bueno, eh, algunos dicen que los, los usaron aisladamente, otros los integraron y el 35% no, no habían hecho nada. En la siguiente mostramos también que estos conceptos aprendidos sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social les ayudaron mucho y que les ayudaron a ampliar la visión de la institución, aplicarlo en el trabajo directivo, compartirlo con autoridades, docentes y alumnos. ¿no? Y parece que unos poquitos no les sirvió para nada. Uno o dos nomás. Bueno, eh, no sé si queda alguna diapositiva más, me parece que no. Ah, sí. Eh, bueno, cómo habían incorporado en la institución estos conceptos. Bueno, termino aquí esta primera parte, la primera pregunta. Lo que eh, mi conclusión y es lo que les transmito es que no hay que limitarse a hacer acciones aisladas. Y que para eso desde la universidad tenemos la oportunidad de ayudar a otras instituciones educativas, explicando cómo poner en práctica estos conceptos que son maravillosos, son riquísimos, pero que necesitan, las, las, las instituciones necesitan bajada de línea, bajada a la práctica, porque si no se quedan con 17 ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, diciendo, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y hacemos algo, y, y entonces lo relacionan, pero están lejos de poder hacer que su institución se transforme en una institución que en su gestión enseña aquellas cosas que esperamos que haga todo el mundo para que nuestro mundo sea sostenible. Muy bien, bueno, como vamos este, un poco lento, voy a avanzar porque tengo que terminar en 30 minutos, así que estamos dispuestos. Bueno, entonces, esta segunda pregunta, pasamos a otro tema totalmente distinto. Me pregunto, este concepto de desarrollo sostenible que promueve las Naciones Unidas, ¿esa, ¿lo pueden tomar? tranquilamente cualquier institución o puede chocar con su visión y su ideario, o se puede complementar. Desde ya les adelanto que la respuesta es muy positiva. El, lo, el desarrollo sostenible, tal como lo sostiene las Naciones Unidas, tiene una descripción muy amplia, de tal modo que cada institución los puede complementar. Pero es interesante vamos a la siguiente, que, el, que lo hagamos notar, porque si no, noto en muchas instituciones como una cierta prevención de, ante la, la propuesta de que este mundo tiene que asumir una cultura única, global, que es la que nos trae las Naciones Unidas y que motorizamos a través de la Unesco y el Desarrollo Sostenible. Hay instituciones que les alarma esto, fundadamente o infundadamente, pero es una realidad. Incluso eh, puedo decirles, eh, yo encuentro, por ejemplo, en Argentina hay un, un porcentaje muy grande de escuelas y de universidades que son confesionales, católicas, protestantes o eh, judías y que eh, no saben si, si es compatible o no, si, eso, si pueden enriquecer o complementar con su propio ideario esto que les viene de afuera, que les viene de un mundo global que no conocen ni dominan demasiado. Bueno, lo mismo tengo la, la intuición de que las instituciones, eh, perdón, que la, los pueblos originarios que, que todavía habitan los descendientes en el altiplano de Bolivia o en las Sierras Altas del Perú, tienen una cultura ancestral muy arraigada, muy comunitaria, de pequeñas comunidades. Yo no, no sé qué, qué adaptación hay que hacer para que estos conceptos del desarrollo sostenible y de una visión global del planeta lleguen a estas personas. Entonces, me parece pertinente preguntarse esto. Y ahí lo puse en unas, en unas preguntas. ¿Significa lo mismo el desarrollo sostenible para una visión materialista o espiritualista, marxista o liberal, trascendente, individualista o ecologista extremo? Pienso que no, pero está bien que nos lo planteemos para tratar de complementarlos cada uno desde su visión. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, primero les doy, pero muy rápido porque me quedó corto el tiempo, algunos puntos a los que yo, con mi propio modo de pensar y mi visión y mi antropología, entiendo que, con los que puedo complementar eh, lo que nos, nos llega de las Naciones Unidas. El primer punto es que se puede complementar con una visión de la naturaleza humana. Este es un, un concepto que desarrolló Aristóteles y los griegos de que las virtudes son las que perfeccionan la naturaleza humana, y de que hay una naturaleza humana que es la misma que se mantiene a través de todas las culturas. Entonces, por debajo de todas las culturas, digamos, como soporte. Entonces, esto eh, que les pongo como un, eh, un, un cuadro es que eh, es una investigación hecha por eh, si, eh, investigadores de la psicología positiva que investigaron en todas las culturas y tradiciones religiosas y filosóficas para descubrir si había algunas virtudes en común que promovían todas esas culturas. Y encontraron que hay seis virtudes que están aquí expuestas, eh, coraje, justicia, humanidad, templanza, sabiduría. La siguiente, y, y esos están tomadas, eh, se encuentran en China en el confucianismo y el taoísmo, en Asia en el budismo y el hinduismo, en Occidente en la filosofía de los griegos, en el judaísmo, en el cristianismo y el islamismo. Sorprendentes similitudes a través de culturas. Y de, y de épocas distintas. Entonces, ¿qué, ¿qué conclusión saco yo? Que tener en cuenta estas virtudes, al hablar del desarrollo sostenible, hace que tengamos más recursos para que los alumnos se comprometan, encuentren motivación para ser solidarios, para preocuparse de, lo, de los que menos tienen, para cuidar el planeta. Y bueno, y pienso que estas seis virtudes con sus subvirtudes que aparecen como fortalezas son una buena idea para tener en cuenta en las instituciones educativas. Rápidamente pasamos a la siguiente. Y entonces, otras cuestiones que yo digo que se pueden agregar a la visión de los ODS y de las Naciones Unidas son no ignorar la dimensión trascendente y religiosa del hombre. Porque es una dimensión plenamente humana y para muchísima gente es, esas convicciones son las que les impulsan a ser solidarios. ¿no? Y si les quitas eso, los dejas como empobrecidos interiormente o, o con menos... Menos eh, capacidades para comprometerse en algo que es costoso, que es pensar en los demás. Punto 3. Considerar a la familia como base de la, del desarrollo sostenible. No aparece mencionada la familia en los 17 ODS. Y, y todos sabemos que es uno de los puntos claves para eh, promover el desarrollo sostenible. Eh, punto cuatro No visualizar la vida naciente como amenaza, sino como don. En, en uno de los ODS se promueve eh, que la, la, los derechos este, reproductivos y, y todo lo que decidió la um, conferencia de Beijing. Pero todos sabemos que lo que decidió e impulsa la conferencia de Beijing es el aborto y eso se contrapone con el ideario de muchas instituciones. Entonces digo, cuidado. Punto 5, tener más confianza en la libertad, porque muchas veces la, las Naciones Unidas aparece como muy estatista. Desde el gobierno tenemos que imponer unas determinadas eh, cuestiones. Bueno, eh, les queda el último, que ya no me da el tiempo, que es evitar una visión excesivamente top down, que no cuenta con los pobres para solucionar su pobreza. Bueno, termino aquí y mi síntesis es, eh, no, no le tengamos miedo a todos los conceptos que vienen de Naciones Unidas, al contrario, son perfectamente complementarios con el ideario de cada institución. Yo hice solamente una exposición desde mi propia visión, pero que cada uno tiene que hacerla desde la suya. Y haremos que este mundo sea sostenible, pero que cada cultura local enriquezca esa cultura global de la sostenibilidad. Nada más, muchas gracias, y vemos, a ver si hay un poco de discusión, y dejo de hablar solo.